Acabamos de conocer una noticia terrible. Más de la mitad de los fallecidos por coronavirus en la Comunidad de Madrid provienen de residencias de mayores. Esto es un auténtico drama, no solo por las más de mil vidas perdidas, sino porque llevamos muchos días diciendo que había que tomar cartas en el asunto e intervenir las residencias para garantizar la salud de nuestros mayores. Solo ahora que hemos conocido esta noticia, y a pesar de que tenía vía libre para hacerlo desde hace días, la Comunidad de Madrid se plantea hacer algún tipo de intervención, pero todavía no ha dicho ni cómo ni cuándo. Es evidente que el Gobierno de Ayuso está reaccionando a salto de mata con este asunto, pasando el balón a otros y tomando decisiones solo cuando los escándalos llaman a la puerta. Su decisión llega muy tarde. Podían haberlo hecho desde hace días y quizás hoy no tendríamos que lamentar tantas vidas perdidas. Esperamos que a partir de ahora corrijan el rumbo definitivamente y actúen con contundencia cuando es necesario. Si no, podemos encontrarnos sencillamente con que las residencias de mayores son solo la primera ficha de un efecto dominó dramático en todos nuestros servicios sociales.